Pokémon, espada, vgceloke y creo que no he cerrado la puerta Pues sí, he cerrado la puerta <ríe> Bienvenidos compañeros, por fin otra vez Dios, lo que me ha costado sacar ganas para grabar después de todo lo de Pokémon diamante, brillante, perla, reluciente Que no os ha gustado mucho el vídeo que he hecho, eh Si no lo habéis visto, ir a verlo porque eh, hice una especie de análisis Crítica de las cosas que me gustaban y que no me gustaban de ese juego Creo que haré otro de Pokémon Leyendas Arceus, pero como tampoco hay tanta información, es que no sé si merece la pena. En Leyendas, pues sí, pues puedes imaginar. De hecho, ya tengo pensado un vídeo que os va a gustar y, y, y ya está, ¿no? Voy a dejar de enrollarme porque lo que viene siendo... ¡Oh! ¿Por qué me canso? ¿Por qué me canso? No entiendo. Lo que viene siendo Pokémon eh, Diamante Brillante Perla Reluciente ya, ya ha pasado. Ya vendrán, ya saldrán más noticias, saldrán más cosas... Y ahora toca Pokémon de espada VGC lo que salimos de aquí En el último episodio, para el que no se acuerde que fue hace ya Una semana y algo yo creo Vencimos a Senfi eh, con, con cero bajas Si no recuerdo mal eh, Creo creo que sí, así que de locos ¡Uh! ¡Uh! ¡Pical! ¡Dios! ¡Ay no! ¡Que ahora hay historia! Has estado genial en ese combate. Cada líder es más fuerte que el anterior. Sí, Pical. ¿Por qué no eres tú una líder? ¿Por qué tú no eres una líder? ¿Alguien me lo explica? No se hable más. Esto hay que celebrarlo. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo? Hay un restaurante muy bueno por aquí que se llama Asador el Pokerus. ¡Asador el Pokerus! Podemos ir a celebrar tu victoria y de paso me gustaría dar cierto asunto. Me, me va a pedir matrimonio. Me va a pedir amorcito. Ok, ok, ok. Vamos a repasar cómo estaba el equipo. Os recuerdo que el siguiente líder de gimnasio estaba a nivel 53. Por tanto, eh, habrá que sacar del equipo todo lo que, nos, lo que veamos que se va a extra ¿vale? Así que cuidadito, porque las siguientes rutas pueden conllevar muertes. <risa> vale, pues venga, eh, hay que ir a Asador el Pokerus. Asador el Pokerus. Supongo que es el Asador este que hay aquí a la izquierda, ¿no? En efecto. Hombre, mucha pinta de Pokerus. Lo que viene siendo Pokerus no tiene el sitio, te lo digo. O sea, eh, parece, no sé, el típico KFC... Pokémonil, ¡Hola! ¡Dios, un Centiscorch! ¡What! que es el cocinero? ¡Hala, Eka! ¡Pero si sí has conseguido la medalla! Te estábamos esperando a ver, Pical. ¿Qué pasa, compañera? Quería deciros que sigo sin averiguar nada sobre el nuevo algoritmo de YouTube. ¡Nadie! ¡Nadie lo sabe! ¿Vosotros lo sabéis? ¡Nadie! Me tiene desesperada. No me extraña. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Pero! ¿Qué? ¡Otro mural, loco! ¡Otro! Otro, ah, otro de estos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Qué es esto de aquí? Eh, un quinto tapiz La continuación de la leyenda Un póster súper... ¿Un póster súper chulo? Se refiere al póster de la derecha Me descojo no O sea, esta es la mejor respuesta, ¿vale? Un quinto tapiz, va Esa expresión de tristeza de los youtubers Oh Les habrán subido los... ¿Qué representa este tapiz? Que se fueron a otro país, que estaban confinados... Que estaban... ¡Oh! Que estaban confinados por el Pokerus Esa es, esa es, por eso están tristes ¿Tú crees? No sé qué decirte El Pokerus nunca afectó realmente a humanos Los Pokémon son los únicos que lo sufren Ostras, ¿cuál es el... cuál es el origen del Pokerus? Sería interesante adivinar... Eh, investigarlo, ¿no? Según las estatuas de pueblo, la verá, la espada y el escudo eran en realidad Pokémon, ¿no? Es cierto ¿Crees que es posible que aquel extraño Pokémon que nos encontramos sea la espada o el escudo? ¿De qué Pokémon hablas? Oh, claro, de coño Zacian, Mr. Zacian, el Pokémon del Bosque Oniria, claro que sí. Hoy es día de capturas, en teoría. Hoy es día de capturas, compañera. Debería estar con la mascarilla capturando nuevos bichos. Y estas son las termas, youtubers. Los youtubers acuden a este lugar para relajarse después de un día de estrés tras haber aguantado a los haters. No me extraña. No me extraña tanto dislike, tanto... Normal, normal. Hay que desestresarse. Des desestresarse. Des des des des des La verdad es que me encantaría probarlas. Mm. ¿Creéis que nos dejaría a nosotros, aunque seamos Poketubers pequeños? Bueno, eh, Yo soy Poketubers pequeño. Tupical, no me jodas. <risa> Creo que me pide a gritos un co. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Combate con.? Madre mía, que hoy es día de combate contra javi y si no lo sabía. Eh. Vale. ¿Sabéis lo que va a pasar, chicos? ¿Sabéis lo que va a pasar? Que nos vamos a extralevelear. Entonces es posible que tengamos que enfrentarnos a Javix. Y después haya que dejar a los Pokémon en el PC y coger otros para no extralevelear. Así que preparados chicos, porque tendrá 6 Pokémon. Ahí está, Javix. Vamos a ver qué tiene: 6 Pokémon: Starmie y Dusnoir. Menos mal que no es Dusclops. Pero bueno, si fuera Dusclops, mejor. Porque no tendría el mineral evolutivo. Aquí, aquí, Eric 2.0. Eric, hermano, lo haces de locos Pero de locos Cacheo de Dusnoir. Bueno, el reflejo de Moya El reflejo de Moya no está mal aquí, de hecho vamos a, vamos a tirarlo Tengo Fake Out Me da igual, yo creo ¿Cuál me preocupa más? ¿Starmie o Dusnoir? Supongo que Dusnoir, ¿no? Vamos a hacerle pulso noche a Dusnoir Y tiramos el Pantalla de Luz, ¿vale? Que va a durar todo el combate ¡Placaje! ¡Tiene placaje! ¿Por qué? No entiendo por qué tiene placaje Pero vale me parece estupendo, ahí va eso ¿Tiene nivel 45? ¿A qué nivel estoy yo? Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo, 50 estoy, no, estoy por encima Estoy por encima, estoy por encima Pantalla de luz y ese Dusnoar Que no me tire nada raro, ¿no? Porque ese sí que ataca por físico, ¿mal de ojo a quién? Bueno Pues Ok, si te vas a, te vas a pirar Ahora mismo, así que me da igual Nos quitamos ahora el Dusnoar Y yo creo que sí va a estar con plagaje Pues como que Me viene dando bastante igual, de hecho el granizo lo mata No, no lo mata ni de coña Pulso Noche. Y... Carantoña. Ya estamos. Va, va, va. Empezamos muy bien. Empezamos tranquilos. Llevo un poco sin grabar Pokémon, así que necesito tranquilidad, necesito relajación. Y necesito que el combate fluya con tranquilidad. Cuidado porque ahora nos puede sacar algo que destroce a Eric. Y no queremos eso, así que prepararse nivel 51. Ahí le he mao. Ahí le mao que subimos al 53 en este combate todavía, ¿eh? Carantoña. Vale, Va a haber que poner a otro equipo prácticamente, ¿eh? es que estamos muy, muy equilibrados. A mí esto del repartir experiencia me hincha las pelotongas, me hincha las pelotongas Terrakion. ¿Qué os había dicho, chavales? ¿Qué os había dicho? Que Eric, Eric se va para afuera. Metemos a Pablo. Creo que Pablo entra muy fresco, además si me va a atacar con tipo lucha se va a comer un moco. Y estar mí me da igual, voy a hacerle a Coca-Cola a Terrakion por los loles. Luego si le tengo que hacer eh, Algo de agua, pues se lo hacemos Ahí entra Pablete ¿Pablete? Es Dios, avalancha No, si soy un genio Moya, no retrocedas Moya ha recibido un golpe crítico Moya, no retrocedas, rayo confuso No te confundas y no retrocedas ¿Cuántos apostáis a que una de las dos? Yo digo que el confusión Apuesto por la confusión Va, no te confundas No te confundas ¡Oh, es Dios! Es que es Dios es que Moya, es que Moya es un fucking goto Fucking goto Vale, ahora sí que hay que hacer un disparo certero a ese bicho El rayo confuso es molesto Pero bueno, Starmie va muriendo Y con el pantalla de luz en campo Me da más igual Disparito certerito Soy más rápido que Terrakion al 200% Cara Antonia a Starby, let's go Somos buenísimos Hemos empezado como un rayo Como un rayo McQueen Hola, hola, hola, hola, hola que casi no lo mata ¿Tú qué es a esto qué? Ha estado muy, a, le ha costado, eh Ha bajado muy despacio la vida Moya al 52, madre mía, Moya cancelado Moya que se cancela, hermanos Moya que se cancela No, no te golpees, Moya ¡Oh! Me ha dolido, eh Ha sonado doloroso eso, eh Ha sonado doloroso Bueno, quitamos a Moya porque así, pues eso Lo, lo que os he dicho, ¿no? Lo que os estaba contando No se le vería más ¿Qué más tienes? Basculin. ok Eso tiene triturar, puede ser Tengo protec, vamos a tirar protec y aquí cambiamos a Moya por Eric otra vez Sí Cuidado con la tontería Que como tenga Puya, puya, puya, puya nociva Estamos en problemas, eh Vamos a verlo porque me, Se me ha ocurrido ahora y me he puesto un poco nervioso Rayo confuso Bien Sacrificio ¡SACRIFICIO! ¡SÍ! ¡Mierda! Lo he confundido con legado. ¿Qué me ha hecho? ¡Eric! ¡Eric! ¿Qué hace sacrificio? ¿Qué es sacrificio? ¡Sacrificio! Pokémon. No, pues si pongo sacrificio solo, no me voy a enterar de una mierda. ¡Pokémon! ¿Qué es esto, tío? Tipo lucha, tipo lucha. Y si lo hace a un tipo hada, me voy a cagar en San Pito Pato. Quita tantos PS como tenga el suelo en el momento. usa el movimiento! Me cago en la madre que parió al random. Eric. Conseguiremos un Eric 3.0. Nunca lo sabremos. ¿A quién saco aquí? ¿A quién saco aquí? Supongo que Raciano entra muy bien. Porque Raciano es bastante, bastante tanque. Goga. Va, Raciano, venga, va, Raciano. Tío, Erika ha muerto dos veces. ¡Dos veces! Pensaba que era legado, tío. Pensaba que era puto legado. Raciano entra muy bien aquí, ¿eh? Fuera bromas. Fuera bromas. Voy a hacer Sombra Bill al Starmie. Porque va a ser más rápido. Eso me ha parecido. Y maquinación. Venga, let's go. No creo que ese Warrior tenga nada para tumbar a... A nuestro Starter. Así que... Starmi! Que te den por culo. Así, lo, así te lo digo. Y le hace, le, le hace esa mierda, tío. Bueno, es que es verdad que sí. Aunque sea tipo lucha, no... No era un ataque que quitara por stab. O sea, quiero decir... Que no era, que era muy eficaz ni nada. Quita tantos PS. Entonces daba igual un poco, ¿no? Otra vez. Pero aquí está jugando, aquí está jugando Este tío, me está vacilando, tío Me está vacilando Bueno, a ver, puedo tirar más maquinación, pero... Bueno, no No puedo tirar más maquinación, tócate el nepe Ay, que soy débil al tipo lucha Con todos mis Pokémon Es que el tipo lucha Es un problemón Vamos a hacerle disparo certero Y aquí hay que cambiar, tío, es que hay que puto cambiar Vamos a intimidarlo, eh pero estoy acojonado, macho. Estoy acojonado. A ver cuánto le quitas a Hitmonchan. Hitmonchan. tiene mucha defensa especial, si no me equivoco. Creo que las evoluciones... O sea, top y sus evoluciones, todos tienen buena defensa especial y mala física. Si no recuerdo mal, ¿vale? Es lo que me, lo que me suena, madre mía. Capítulo fail nada más empezar después del descanso de diamante y plerla y... ¡ah! Vale, bien, le quita, le quita, le quita, le quita. A bocajarro. Yo estoy flipando Yo estoy flipando Yo estoy firikitiplendo. Yo estoy firikitiplendo. Menos mal que lo he intimidado, eh. Y porque Goga es un dios. Goga es un dios. Insistimos. Y aquí entra Robert. Vale. Ahora mismo, a priori, Hitmonchan muere. Y, y le voy a hacer un puño trueno que va a flipar ese Warring, chavales. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡Mátalo! ¡Mátalo! Uh! No recordaba lo tenso que era esto, chicos. No lo recordaba. Madre mía, Moya. Me vas a comer. Uf. Vale, vale, vale, bien, bien, bien. todo bien, todo bien, todo bien. ¡Todo bien, hermanos! ¡Todo bien! Se acaba la pantalla de luz. Voy a quitar a Pablo, paso de líos, entre Raziano. Y a curar, ¿eh? A maldita mente curar. Puño trueno, mátalo. Venga, va, va, va. No, no quiero perder más tiempo. No quiero perder más tiempo. ¿Os habéis dado cuenta de que casi todo lo que me ha sacado ha sido atacante especial atacante físico? Y yo poniendo un pantalla de luz de mierda. Otra vez. Sí, sí, sí. No, no, si sí, te lo voy a hacer otra vez. ¡Si sí, te lo voy a hacer otra vez, hermano! Vamos que sí. Vamos que sí. Lío, que da igual porque no va a llegar a ejecutarse. Puño trueno. ¡Pum! ¡Para tu casa! Coño ya... ¿Qué hago en San Pito, Pito San Pito Put... Yo no voy a decir nada. No voy a decir nada. Vale, chicos. Tenemos un problema. Hemos perdido a nuestro fake outer. Grandioso Eric. Que yo pensaba que entraba safe, tío. Tiene legado, tío. Legado. Que no legado, eh. Sacrificio, tío. Increíble. Vos habéis sido soberbios. A este paso superaréis... Oh, ojalá. Ojalá. que os proponéis ahora? Yo quiero curar. Quiero curar, hermanos, quiero curar, déjame en paz, déjame en paz Ok, a ver, chicos, chicos, chicos, chicos, cuidadito que hemos perdido al poderoso Eric 2.0 ¿Habrá un 3? Ojalá, ojalá, tío, ojalá Vale, vamos a las cajas, necesitamos un sustituto Y que no sea débil al tipo lucha, por favor Débil al lucha, débil al lucha, evoluciona y débil al lucha, débil al lucha mm, ¡Debil al lucha! Sebastián, oh, bueno, bueno, bueno, podemos tener a este, eh Poca broma, ¿eh? Este nos ayudaría contra el tipo lucha Es un poco débil, lo sé Pero... ¡Eee! Joder, todo es débil a lucha Este débil a lucha, débil a lucha Jueves, cañas... Deb... Además, es que me nos salió malo el ataque, tío Eric 2.0 Te voy a poner al lado de Eric 1.0, ¿vale? Así, para que estéis los dos preciosos juntos guapedones Dios mío, ha muerto mucha gente ya, ¿no? Ha muerto mucha gente A ver, caramelo Aquí, caramelo Usamos. ¡Steve! ¡Hermano! 20, ¿no? Sí, 20 niveles. Con eso tenemos más que de sobra de momento. ¡Let's go, Steve! ¿Evoluciona? Podría ser. Psicocarga. Psíquico. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Imitación. ¿Esto qué es? Esto, esto, esto es algo raro, ¿no? Copia. Mira, mira, mira, mira, mira. mira. Vete por ahí. Premonición, paso de premonición. Algo más interesante. Una evolución. ¡Sí! Vale, vamos con un Alakazam, eh, poca broma Alakazam, débil, de cojones Potente, de cojones también Así que, ¿va a morir? Es probable ¿Va a solucionarnos algún problema? Pues espero que sí Alakazam, Alakazam Ostras, Alakazam es súper imponente, eh Pero súper, súper imponente Ok, Moya lo vamos a cambiar también, ¿vale? De momento... De momento, de momento, de momento Es que, Joder, es que Moya me viene muy bien, eh Pero bueno, todo sea por... Por capturar y eso... Voy a meter a... Venga, la nueva forma de galar, a Sofá Metemos a Sofá, ¿vale? Y le voy a levelar también, venga Que soy, que soy bueno, que soy bueno, hombre Claro que sí, débil por 4 Al tipo... planta Friendly reminder, ¿vale? Friendly reminder, vamos a ponerle como el otro Nivel 49, por ejemplo Porque estén con margen, ve lo que os digo? ¡Rompecoraza! ¡Rompecoraza! Por supuesto, por supuesto Pulimento, pulime esta Que con rompecoraza es mejor que pulimento, obviamente a ver, ¿te baja defensas? Sí ¿Revientas? Sí ¿Romperrocas? ¿Mejor que robustez? O sea, ¿mejor, mejor, ¿mejor que pedrada? Es una buena pregunta Porque romperrocas te deja Te deja jodido Nah, vamos a, a dejar que no, por si acaso No vaya ser que la liemos Y otra evolución, chavales ¡Poca broma! Forma Galar De Duebel y de Crusel. No me acordaba el nombre, compañeros ¡Let's go! ¡Let it go! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! Me gusta. Mis 10 es Sofá, Mis 10 es... Buen Pokémon. Buena, buena forma. Me gusta, me gusta bastante. Agua Roca, ahí está. Y nos vamos, chicos. Quiero terminar el episodio de hoy con una captura. Ruta número 9. Corchete. Ok. Y por aquí en algún lado se puede capturar. Lo que no sé es dónde. Claro, puedo capturar... En el agua Ok, ah, aquí, aquí va a ser, aquí va a ser Vale, no quiero mirar nada, para no spoilearme Tenemos aquí uh, La mascarilla Y lo vamos a hacer con la más baratilla <risas> ¡Qué chiste de mierda Ok, estamos, eh Me voy a bajar de la bici, a ver, bájate de la bici Perfecto Y chicos, 3, 2, 1, let's go A ver Estamos por aquí, eh A ver ¿Me choco? ¿No me choco? ¡Oh! ¡Oh! ¡Escrelo! Bla, bla, bla, bla, bla! ¡Futuro Dragalgue! ¡Poca broma! ¡Poca broma, chicos! ¡Ostras! Eh, un dragón veneno es muy buen typing. Es verdad que este Pokémon es muy lento, ¿vale? Soy consciente la realidad como es. Pero no está mal. No está mal. Tengo algo para paralizarle o alguna mierda así. Bueno, tengo confusión, que no me vale Ya no tengo nada, claro Ya no tengo nada, chicos Ya no tengo nada, chicos Me la juego no, no, no le puedo hacer nada de tipo psíquico Porque sería como un poco imbécil, ¿no? Vamos a sacar a... ¿Pablo? Yo creo que Pablo con ataque tipo agua no le va a hacer nada Vamos a probar esto Me gusta, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Si lo capturamos, decidme si lo queréis en el equipo Porque me gusta bastante No es ninguna broma, no es ningún chiste Pulso dragón oh. Cuidado, eh Cuidado, va Está bien de nivel, así que perfecto El granizo nos ayuda, eso está bien Ok Disparo certero, cuidado, eh Está 44, no hagas crítico Pablo, por favor, me cago en Todo Va Por un momento. Pensaba que lo matábamos. Tiene tóxico. No es malo el tóxico, pero tampoco tenemos un equipo muy staler. Entonces, igual no renta tanto. Ultra bola. Tengo 30. ¿Para qué compré? ¿Para qué compré en la ruta anterior? Para gastarlas. Scrap. Scrap. Uno. Dos. Tres. ¡Pra! Ahí está. He hecho un mini -dub, vale. Esto, es, esto se llama mini-dub. Vale lo tenemos en el equipo, no subáis de nivel que ya me cabreo y se va a llevar un mote, que no he preparado porque ya sabéis, soy el mister no preparador de motes, ¿vale? Lo te tengo aquí, se supone, un documento tengo aquí yo tengo, se supone, aquí un documento con motes vale, pues ya no lo tengo, ¿vale? o sea, está cerrado lo abro, que está por aquí en mi carpeta de YouTube motes y aquí está el siguiente mote que es para pa. valen, valen, vale Vale, valen pues para Valen Valen, compañero Con Pitruenito te llevas El mote de un Scrub. Que no es mal Pokémon, eh Insisto en que no es mal Pokémon Lo vas a añadir al equipo Solo por ver eh, la habilidad que tiene Voy a quitar a... me da igual esto Luego no lo cambio ni el layout ni, ni, ni leches Por sofá mismamente, da igual A ver Quiero ver qué habilidad tiene Porque no me acuerdo, ojo, está lleno de Scrubs. Está lleno de Scraps, la mierda esta. ¿Tiene un refl. ¿Tiene un refleluz? ¿Tenemos ahora otro refluz? ¿En serio? Me descojono. Ok. ¿Cómo nos ha salido? Adaptable. ¡Sí! ¿Sabéis qué es esto, chicos? Pues que si haces un ataque tipo dragón o veneno... ¡Pau! Es... Stab por dos. No está Stab por 1,5. Stab por dos Y eso es brutal. Cola veneno, hidropulso tóxico y pulso dragón. Gran Pokémon. Eh, ¿Cómo nos ha salido? Neutro. Ok, bueno. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. ¡Compitruenos! Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Creo que ha sido un capitulazo, sinceramente. A mí me ha flipado, me lo he pasado muy bien. Y además, además, ha muerto un Pokémon, pero hemos capturado otro. Oye, eh, ya está, ya está. Mañana, os recuerdo que mañana capturaremos otro Pokémon. Así que dejad un like si queréis llevaros un mote y comentad si queréis llevaros un mote. Yo no digo nada, que es que no están comentando, no están de... ¿Queréis un mote? Deja un maldito comentario. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada, VGC que. Chao, chao.